Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a enseñaros una cosita. Vamos a ponerlo en español primero. Español mexicano, ¿eh? El detalle, español mexicano. Podríamos ponerlo en japonés, pero vamos a ponerlo en mexicano. Eh, hoy os vengo a enseñar una cosita. Esto es de, de WoW's Legends. Es una campaña que han sacado de Navidad. Va a estar en, en esta página web. Y, y es algo que se juega en el World of Warships. Son premios de World of Warships para la consola. Pero. Eh, la historia la tenemos que hacer por aquí por internet ¿Vale? Os voy a dejar el enlace El enlace es este de aquí arriba Estáis viendo HI2022.wowslegends.com Es bastante fácil Pero igualmente os lo voy a dejar en el enlace del vídeo ¿De acuerdo? Pues bien, nada más entráis aquí Lo primero os recomiendo que lo pongáis en... ¡Mexicano! ¡Español! ¡Mexicano! ¡Cojonudo! Y entonces cuando ya lo tenéis Pues si sois de Xbox Sois de Playstation En mi caso es que soy de Playstation Le voy a dar aquí Me va a cargar cuando cargue y me va a decir esto, de acuerdo, esto lo vamos a bloquear para que no me lo veáis muy bien, una vez tenemos los datos y demás aquí dentro, nos dice bienvenidos a la Rafa de regalos de invierno de regalos, mejoras decoraciones, en fin, en fan en fun, ahora os lo explico ya vale, esta es la historia, aquí tenemos el arbolito de navidad que es el que tenemos que ir decorando tenemos el arbolito aquí, tenemos las cinco decoraciones. La estrella, las guirnaldas, el monigote este, el otro bonigote y las bolitas, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que ir ganando estos puntos. Estos puntos que son copos de nieve. Eh, podemos ir comprando, ¿vale? ¿Veis? Para subir de nivel hay que ir comprando aquí. Nos dice que necesitamos 36. Lo que pasa es que además hay que desbloquear otras mejoras antes de hacer esto. ¿De acuerdo? Tendría que subir estas, las demás, claro, esta. Tendría que subir, ¿ves? 24 me pide... ¿Cómo ganamos estos copos de nieve? Hay dos maneras de ganar estos copos de nieve La primera Pues ya tenemos aquí En batalla, jugando en batallas En World of Warships Legends de consola De acuerdo, por cada batalla Con el que al menos hagamos 300 puntos, 350 puntos de XP Vamos a recibir por cada partida 7 copos de nieve Hasta 28 veces por semana O sea que 20, 20, 28 partidas lo tienes hecho esto, vale. De aquí sacas unos cuantos copos de nieve que es la manera fácil y barata y normal. O sea, en los copos que uno tiene que ir a buscar. Luego estarían estos. Que estos te los dan cuando re envías regalos a jugadores al azar. ¿De acuerdo? Por cada regalo que envíes te van a dar 5 copos de nieve. Ahora os voy a explicar la historia de los... De los regalos. ¿De acuerdo? Esto sería tan fácil como ir a jugar partidas. Una vez hagas 350 puntos en una partida. pum, Te van a dar 7 copos. Que te los dan aquí. No te los dan en World Warships Legends. Los premios sí que son para World of War Legends, para la consola, pero todo esto va por aquí. Vamos a mirar esto del Santa Secreto porque yo, yo he perdido bastante, bastante ahí. El Santa Secreto. Vienes aquí a los regalos. El Santa Secreto. Comienza a tocar regalos. Muy bien. Aquí tenemos los regalos que podemos dar. Podemos darle eh, a la gente, a, a, a un jugador al azar, a cualquier jugador al azar. No, no podemos introducir nombre y demás. Le podemos dar 500.000 doblones. Pam, Le das aquí, le envías un regalo a un tío de 500.000 doblones. Este dinero sale de aquí. Y esto de aquí es lo que yo tengo en World of Warships Legends. Yo ahora mismo en el World of Warships Legends, enciendo la consola, tengo 37.189 puntos verdes. 1632 doblones y esto de, de oro de dinero yo cuando me conecté la primera el primer día dije hostia que puedo dar regalos qué guay yo soy el, el tío más grande del mundo y empezar a re dar regalos pam pam pam pam pam pam a la que me di cuenta había bajado de 9 millones a, a uno y medio dije Mierda, el dinero es mío entonces cuando vine para aquí dije ja, ja, ja, doblones no voy a dar doblones no he dado los puntos verdes me los gasté todos Tenía 195.000 puntos verdes Y me puse aquí a dar regalos, dar regalos Y no me di cuenta de que me estaban bajando Mis puntos verdes Yo pensaba que eran regalos que hacía World of Warships a la gente Digo, mira qué bien De parte de World of Warships, chavales, para vosotros 10.000 puntos verdes Y cuando vine aquí al dinero fue cuando empecé a ver cómo bajaba esto Entonces Aquí os digo Los puntos verdes yo no los voy a dar más yo no voy a dar 10.000 puntos verdes. Cuesta lo suyo ganar y esto es para comprarse un barco. Estos de aquí no es tan difícil farmear. Y teniendo en cuenta que os van a llegar más de un cofre de estos, que os envíe gente desconocida, os, da, os que sepáis que el cofre viene con 450.000, no viene con 500.000. Se quedan 50.000, se los queda warships para sus cosas. Entonces, con esos 450.000, yo lo que estoy haciendo es que, por ejemplo, el, ayer había un cofre antes de irme. Tenía 2 billones y algo... Pues ahora tengo 2600 Pues ¿qué hago? Pues envío un regalo... Vale, vamos a enviar un regalo... Me quedan todavía... 21 de 28... ¿De acuerdo? Confirmamos... Por enviar el presente... Recibes 5... Cinco... Yo no sé a quién se los he dado... Yo no sé a quién le he dado... Pero yo tengo mis 5 copos de nieve... Que es lo que me interesa... Nada más... ¿Estamos? Bien, y me diréis... Bueno, ¿y para qué cojones decoro el árbol de Navidad? Pues el árbol de Navidad... lo decoras para esto... Aquí tienes los premios... Para subir de nivel... Tienes que por ejemplo, esto empieza al nivel 0 todo. Lo tienes que subir al nivel 1, al nivel 1, al nivel 1, al nivel 1, al nivel 1, y cuando tienes las 5 cosas al nivel 1, entonces el árbol sube al nivel 1. Llega hasta la finalidad. Cuando tienes todo al nivel 2, el árbol sube al nivel 2. Y así hasta el 3, al 4, al 5. ¿De acuerdo? Entonces aquí veis los premios. El nivel 1, pues no es gran cosa. 5 camuflajes, impulsos raros, muy bien. El segundo, hombre, no está mal. Tres días de cuenta premium. Tres días de VIP. No está mal. La caja del comandante, pues, ahí se queda. El segundo regalo. Cinco puntos de XP global. Me parece una mierda. Cinco contenedores Santa Secreto. 2022 estos. Estos cofres no me han dado a mí absolutamente nada. Me han dado más que banderolas. Me han dado banderas. Y, eh, perdón, banderas no mandan ninguna, me han camuflajes Y bueno, 5 órdenes de ascenso que vienen bien Pero que tampoco son nada del otro mundo Si me dices que son 50, te digo, vale, pero por 5 ya ves tú Entonces aquí vendríamos Que esto es lo que yo estoy persiguiendo Que son los cofres estos amarillos Que son iguales a los blancos, pero amarillos Aquí nos han dado 5 camuflajes festivo Basurilla, una mención universal Basurilla y un contenedor super Santa 22 Este es el bueno En estos cofres están Cualquier tipo de barco premium. Aquí dentro te puede salir lo que sea, comandantes, skins, camuflajes, pero lo más interesante es que te salga los barcos premium que están aquí. A mí personalmente me ha salido el Monaghan, Tiercico, Destructor Americano, estoy muy contento, era un barco que quería, la verdad es que los tres destructores que quería era el T61, después venía el Kamikaze y después venía el Monaghan. De 61 se me resiste Pero bueno, tengo los otros dos Uno gracias al cofre este de Super Santa Que ya os digo, me dio el monagan Y el kamikaze, que ya todos lo sabéis Hace unos pocos días Tuve la grandísima suerte de ganar un concurso En, en el canal de Caster War Gané el concurso y me llevé, me llevé el premio Así que de ahí he sacado el kamikaze Entonces luego viene el nivel 5 El nivel 5 está muy bien también Tres días más de cuenta premium Los cinco camuflajes que me las paso por el forro y las tres cajas grandes de invierno, que ojito hermano que aquí hay barcos también, ¿eh? Aquí te pueden salir barcos. Que si no me equivoco está el 61 también. Eh, no sé qué barcos hay aquí, pero sé que hay barcos en estos cofres. O sea, tres cofres, ojito, ya te puede salir un barco. Más el contenedor Super Santa que por lo que estoy viendo te va a salir, porque acá a Castle world le ha salido el Marvel Head y el Okotnik. La ha salido de los cofres, ya que por lo que parece que hay bastantes probabilidades de que salgan de que salgan barco. Luego tendríamos las 10 órdenes de ascenso, tampoco es nada del otro mundo. El símbolo de papa invernal, que se lo pueden meter por el culo teniendo mi tiburón. Luego el nivel 6, ya sería el último, no hay más niveles, al menos que se sepa. Vendría el contenedor Super Santa 2022, que es el mismo de antes, que os digo, aquí puede venir un barco, cinco órdenes de ascenso que te las metes un poco por el culo, una insignia que no vale para nada, una mención universal que ya ves tú, y una bandera papá invernal que no se la vamos a poner a ningún barco porque es horrible. Entonces, repasados los premios, o nos queda a ver pues lo que es la tabla de clasificación, que esto nos importa bien poco. Aquí debe haber algún flipado metiéndole pasta, porque 1360 no... no... No lo entiendo, no lo entiendo. Estoy entre el, entre el 25% de los mejores santas secretos. Porque aquí este este este ranking también cuenta, ¿veis? Este ranking también tienen unos premios. Te van a dar un contenedor de estos rancios cuando acabe. Luego te van a dar 10 camuflajes festivos, impulsos raros, 10 de cada tipo, cuando estés entre el 75%. Entre el 50% te van a dar tres días de cuenta premium, una mención universal y tres contenedores santa secreto de estos, que son los malillos. Luego por estar el 25%, que es donde estoy yo, me van a dar 20.000 puntos Global XP, 500 doblones y una caja de comandante. Sinceramente, solo estoy persiguiendo los 500 doblones. Porque si os fijáis, recompensa por el mejor 10. 15 órdenes de ascenso, me da igual. Un millón de créditos, de créditos. 5 camuflajes festivos. La verdad que el premio por estar en el, en el 10 es peor que estar en el 25, así que en fin, vosotros veréis dónde llegar. Y por el mejor 1%, que esto va a ser imposible, les dan una super caja 5. Que esto no sé qué coño es, porque no es como esta ni es como la otra, o sea que esto debe ser un pepino de caja. Pero no vamos a llegar, no vamos a llegar a esta caja. Así que chavales, haciendo repasito de todo, meteros en el enlace, loguearos con vuestra cuenta, ya sea de la Play, del Xbox, de lo que sea. Y una vez estéis aquí, os vais a dar cuenta que unos cuantos copos de nieve tenéis que tener. Porque eh, si habéis jugado alguna de estas 28 partidas, ya tenéis que tener algunos copos de nieve. Entre eso, y que podéis venir un poco aquí a los regalos, a... pues hombre, yo sinceramente los, los doblones no. Los doblones no los voy a dar, ni, de, ni borracho. Los puntos verdes, Hostia, es que he quedado casi 200.000 puntos verdes, me duele un poco ponerme a dar puntos verdes otra vez. Sin embargo, algo de dinero sí quedado. <ríe> voy dando dinero, voy dando dinero para que me den 5 más, cinco más. Y así ir haciendo. Así que chavales, os deseo a todos mucha suerte con esto. Espero que podamos llegar todos al, al nivel 6 del arbolito. Que nos llevemos los dos cofres estos amarillos. A ver si tenemos suerte y en nuestros tres cofres blancos también nos sale un barco, ya sería la polla. Yo ya os contaré en algún directo que, que me han salido. Y, y espero que vosotros también me escribáis ahí en los comentarios, me digáis cómo os ha ido con el árbol, si habéis visto alguna cosita, si habéis descubierto alguna movida. Yo creo que no, no hay nada más por descubrir, que está todo bastante explicado y, y es bastante sencillo.